Esta semana, durante las prácticas del Máster en de Nutrición y Dietética para la práctica deportiva de la Universidad de Saber Primera, los alumnos han estado realizando dos partes. Una primera parte en la que hemos trabajado sobre suplementos para deportistas y una segunda parte en la que hemos trabajado sobre la evaluación de la composición corporal también en deportistas. Dentro de la parte de evaluación de suplementos, los alumnos, además de analizar su composición, han probado estos productos durante la práctica de ejercicio. En cuanto a la parte de evaluación de la composición corporal, destacar que los alumnos han hecho la certificación a 1 una certificación de antropometristas a nivel internacional de gran prestigio. Estas prácticas pues, han sido muy dinámicas, han sido, aparte, atractivas y, y súper interesantes. Sobre todo en la consolidación de esos conocimientos que, en lo personal, yo creo que, que necesita cualquier alumno que, que, que termine el grado de nutrición ¿no? y se quiera especializar en un máster como este. Las prácticas me han parecido muy enriquecedoras porque hemos visto suplementación deportiva, Hemos podido probarlo en nosotros mismos, crear recetas con ello y además ver los efectos que tienen durante y después de la práctica deportiva. Además también hemos echado viendo antropometría y eh, nos permite también eh, que nos vayamos con el título de Isaac 1.